En este vídeo vamos a realizar un paseo por Logroño, empezando en el Polideportivo La Ribera y acabando en el Paseo del Espolón. Durante el trayecto propondremos la actividad de patinaje sobre hielo en Lobete. Comenzamos en el Polideportivo de La Ribera, que consta de unas instalaciones muy diversas, teniendo desde gimnasio, piscina, campo de fútbol, hasta una pequeña biblioteca. Un poco más adelante de nuestro paseo encontramos la Universidad de La Rioja. Tiene buenos planes de intercambio como Erasmus o Seneca, en el que los estudiantes no solo reciben clases teóricas, sino que también clases de gastronomía, visitas a bodegas con cata incluida y recorridos por ciudad. Después de cruzar el Parque Chiribitas, llegamos al Polideportivo de Lobete, que es uno de los más grandes e importantes de Logroño, donde está propuesta nuestra actividad, patinaje sobre hielo. La pista permanece abierta entre septiembre y mayo, los viernes, sábados y domingos. Llegamos a la mitad del recorrido, el Ayuntamiento de Logroño, que aparte de las instalaciones habituales, tiene una gran sala de actos. Nos encontramos con la calle Portale, que pertenece al casco antiguo de la ciudad, una de las zonas más visitadas por los turistas gracias a la gran variedad de tapas que ofrece junto a una buena copa de vino. Otro de los sitios de visita obligada del casco antiguo es la Catedral de la Redonda, llamada así por la forma octogonal de su interior. Está situada en la Plaza del Mercado, donde se realizan diversas actividades. Finalmente, llegamos a nuestro destino, el Paseo del Espolón, donde encontramos una estatua en homenaje a General Espartero, quien pasó sus últimos años en la ciudad. Como indica la postura de su caballo, murió a causa de herida de guerra.